Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día, tercer día de nuestra novena de Navidad, domingo, cuarto domingo de Adviento. Y bueno, vamos a seguir viviendo esta novena de Navidad. Con toda la alegría con la que hemos iniciado, mantengámonos perseverantes, pidiéndole al Dios de la vida, pidiéndole al Salvador que nazca en nuestras vidas. Señor, gracias, gracias por esta gran oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. De cantar, de esperarte con todas las ganas, con toda la alegría. Que los pesebres, que las luces, que de las comidas, que las horas de caridad, que la confesión, que la Santa Misa que hoy vamos a vivir, sea expresión y el deseo de que tú vengas a reinar en nuestra vida. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo. 1 versículos 18 al 24. El origen de Jesucristo fue el siguiente: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de empezar a vivir juntos, ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su prometido, era un hombre de bien y no quería exponerle a la infamia, decidió romper su compromiso en secreto. Pero apenas tomó esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en tomar por esposa a María porque el Hijo que espera que espera, lo concibió el Espíritu Santo. Darás a luz un Hijo y debes ponerle el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y tomó a María por esposa, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena que estamos contemplando aquí de José, de San José durmiendo, pues es precisamente la representación del Evangelio de hoy de, de José, un hombre bueno, un hombre justo, que no quiere que su amada, la Virgen María, pues no logra entender cómo que quedó en embarazo, por eso dice no quiero que le hagan daño, mejor me voy. Pero Dios se le revela, Dios se le manifiesta. José San José escucha la voz de Dios en ese sueño y logra comprender que el niño que lleva a María en el vientre no es obra de un pecado, es obra de la gracia, es obra del Espíritu. Señor, en tus manos nos ponemos. Danos la gracia de entender, danos la gracia de acercarnos a ti y comprender ese plan de salvación. Bueno, mis queridos hermanos, feliz domingo. Un abrazo para todos.